información. Se ha editado en Francia un nuevo libro de calumnias contra el líder cubano Fidel Castro, recoge las declaraciones de Reinaldo Sánchez, un ex miembro de su equipo de seguridad que al parecer fue apartado y sancionado a comienzo de los años 90. Hablamos sobre ello con Roberto Paneque, el ex periodista cubano residente en Madrid, ex oficial también de la inteligencia militar de Cuba. Roberto conoce bien a Fidel Castro, a sus hijos, a su familia. Su padre, Robert Paneque, combatió en el movimiento 26 de Julio precisamente junto a Fidel, Raúl, El Che y Camilo Cienfogos. Roberto leo algunos titulares de la prensa internacional. ...es guardaespaldas, cuenta vida secreta de lujos de Fidel Castro... ...la vida de lujos de Fidel Castro en Cuba queda al descubierto... ...bueno, ¿qué hay de cierto en todo esto por lo que tú conoces... ...y por lo que has visto en, en todos estos años? Bueno, mira, realmente vida de marajá de Fidel... ...yo no la considero... ...Fidel ha sido un individuo... ...que más bien ha llevado una vida austera... ...en, prim en, en primer lugar desde que triunfó la Revolución o antes de empezar la Revolución en Cuba, cuando te digo la Revolución te hablo del Moncada, de todo el proceso de la guerra, de liberación, vestido de verde olivo. Y después tuvo, no sé cuántos años, creo que 50 años, hasta que ya dejó el poder, vestido de verde olivo. O sea, se puso traje, cuando se le vio en traje en primera vez, con un traje y una corbata, la gente se quedó estupefacta en Cuba, porque es que no... ni eso vaya. En los años que yo lo pude ver de cerca, y estar allí más o menos eh, de esa manera que te digo, eh, ese hombre se dedicaba a trabajar 18 20 horas diarias, dormía 4 o 5 horas, incluso yo a veces salí con él, tuve el, el, el privilegio de que él me invitara a veces a andar con él eh, en, en movimiento, como periodista, y, y te digo que una vida austera, por, por lo menos lo que yo sepa, ya hay cuestiones, imagínate, con si tú vas a invitar a un jefe de Estado a comer, no lo vas a invitar a una chabola. Lo vas a invitar a un lugar elegante, hay lugares de protocolo que es donde se invitan a la gente, que es lo que ha habido en Cuba siempre. Pero decir que es una vida de roches y de... yo no me atrevería a decir eso. Esta persona en el libro asegura que Fidel tiene al menos 20 viviendas. Bueno, ¿qué, qué nos puedes decir de esto? Son, eran casas de protocolo que se usaban cuando él no estaba se usaban en otras cosas con otros invitados que iban allí ¿entiendes? residencia de protocolo dentro del protocolo de Cubanacán donde está el, el palacio de convenciones ahí hay una parte que se entra por la, por la parte de atrás que ahí hay tres residencias de protocolo que eran jefes de estado jefes de gobierno que él la usa para recibir a la gente pero que no son de él entonces, es una aclaración puntual para que no se piense que Fidel tiene 20 casas en Cuba. Este tal Reinaldo Sánchez dice incluso que Fidel Castro vive en una isla privada, la de Cayo Piedra. ¿Qué es Cayo Piedra? Bueno, Fidel no vivió en Cayo Piedra. Cayo Piedra es, una, es, un, es, una, es un pequeñito islote, diríamos, que está al sur de, de Camagüey. Y es un pequeñito callo donde él iba... Algunos fines de semana, no es que él vivía y él iba algunos fines de semana, generalmente cuando tenía visitas de gente muy importante, de jefes de Estado, de senadores, algunos norteamericanos incluso, donde había cierta privacidad. Decía, a Cuba, imagino que en España sucede igual, en cualquier Estado sucede igual, hay gente que llega eh, de visita y nadie lo sabe. Llevan a, llegan a terminales militares, hangares directamente... Se meten ahí, los meten en un coche con cristales tintados, una escolta muy fuerte, los montan un helicóptero y los llevan a no sé dónde. Yo no sé dónde lo llevará el rey de España, dónde lo llevará el presidente de, de los Estados Unidos, pero son visitas privadas que no se no se divulgan. Entonces, ese callo en ese callo, Fidel, yo recuerdo que tenía reuniones con esas personas. Tú conoces muy de cerca a los ocho hijos de Fidel Castro, incluso estudiaste cinco años con uno de ellos, con Alejandro. ¿Cómo vivía? ¿Cómo viajaba, por ejemplo, a la universidad? ¿Tenía lujos, como asegura este libro? Mira, Fidel, que yo sé, para los que yo conozco, tiene ocho hijos. Iba a la escuela que iba todo el mundo... Eh, claro que obviamente los llevaban, cuando eran pequeños, los llevaban a la escuela Lenin, por ejemplo, estudiaban Alejandro, Alexi, y, y ellos hacían vida normal allí como todos los estudiantes. Cada uno estudió su carrera, Alexi a estudió ingeniería en telecomunicaciones, Alex ingeniería en circuitos impresos, o sea, lo que es la base del ordenador, ¿no? El, donde se colocan los chips, esa es la especialidad de él. Eh, Alejandro estudió información científico-técnica, que es lo que tú planteas, ¿no? Yo estudiaba periodismo, pero la facultad de información científico-técnica y la de periodismo estaban juntas. Y entonces estudiamos en un aula al lado de la otra durante cinco años. Y andábamos todos los días juntos, yo a veces hasta iba a buscarlo a su casa, porque se le retrasaba a veces, porque ahí no eran coches oficiales ni Mercedes Benz. Alejandro viajaba en autobús en la en la, en, el, en la guagua como decimos en Cuba 132 desde Jaimanitas hasta Alvedado hasta y de ahí venía a pie hasta el hasta la facultad y a veces me llamaba y yo era el que iba a buscarlo me acercaba que estaba un poquito retrasado y iba a buscarlo, lo llevaba luego a la casa con su escolta o a veces cuando estaba yo con él solamente no se prescindía de la escolta, o sea que no había problema en eso es decir, que yo veía la vida que llevaban esos muchachos. Así que de vida de, de marajás y eso, eso es mentira. Sí, no me gusta a mí eh, ser tan tajante, pero eso es mentira. O sea, esos muchachos, vida de marajás, ninguna. Ninguna, ninguna, ninguna. Incluso la ropa que se ponían, yo recuerdo que tenía que ser la que se vendía en las tiendas allí, que había que comprar por la libreta de abastecimiento. Los hijos de Fidel, esos cinco, no te hablo de los tres mayores, esos cinco... Prohibido andar con zapatos de estos, eh, de Gucci o de no sé qué marca, o con camisas de Kevin Klein o de como se llame la marca, ni gafas Raiván ni nada de eso. Esos muchachos hicieron una vida austera, pero austera, austera, que yo ahí sí, y que me perdone Fidel, a él le dicen dictador, bueno, desde el punto de vista de cómo llevó a sus hijos, fue un dictador. Igual que mi padre, mi padre fue otro dictador. Pero mira, el hijo que tiene hoy, respetuoso, eh, fiel a, a sus principios y a sus, eh, a sus enseñanzas, igual que los hijos de Fidel. Tú conoces eh, la actual vivienda de la familia de Fidel Castro. Bueno, descríbenosla un poco, ¿cómo es? Eh, ¿Es lujosa? Bueno, a ver, Fidel, cuando triunfó la revolución... Que yo era muy pequeño y lo recuerdo por mi padre que iba a La Habana y hablaba con él. O él iba a mi pueblo, a Bayamo y hablaba con mi padre. Siempre hablaron cosas entre ellos dos que yo, nadie nunca... Mi parece se llevaba a la tumba todo lo que ellos hablaron, que nunca lo dijo. Y yo recuerdo cuando el principio de la Revolución él estaba en la Habana Libre. Creo que era la habitación 23-24 del Hotel Habana Libre, que es la que da la rampa. La penúltima, dos pisos antes de acabarse. Ahí estuvo un tiempo él hasta que uno de los cocineros trató de envenenarlo, y luego se cambió, creo que fue a Cojimar una casita muy modesta que hay en Cojimar ahí vivió un tiempo, en la villa de Cojimar Entonces, posteriormente, eh, si mal no recuerdo, creo que se, se trasladó a Once, yo iba mucho ahí de niño, y posteriormente pasó a vivir a Jaimanitas. Todo eso está en la Internet, tú entras ahí y pones en el Google Maps... O en el Google Earth. Residencia Fidel Castro. Y te va a aparecer por satélite ahí. Porque la tienen toda esa gente de Miami. Él vive en una casita que está adentro. Que no es una casa muy grande. Que no es única. Hay otros vecinos que viven ahí. Que toda la vida han vivido ahí. Y son los vecinos de él allí. Tampoco los expropiaron. Ni los expulsaron de allí. Yo los conozco varios de ellos. No te voy a decir quiénes son. Pero bueno. Les conozco. Y era una casa sencilla. Modesta. Yo te dije el otro día. Que yo pienso. Que yo vivo con más lujo. Y tú puedes vivir con más lujo que Fidel Castro. Ya con... Aquí en España cualquier eh, cualquier persona de la clase media, digamos un funcionario, hasta un trabajador ¿eh? que gane 1.500 euros al mes, es, pro... es muy probable que viva con más lujos, si se puede llamar lujo eso, que Fidel Castro. ¿Qué piensas de esta persona, de Reinaldo Sánchez, que, que ha presentado este libro? Entonces no me gusta a mí eh, de la manera en que él habla. Una venganza. Él cometió un error ahí que él lo sabe. Y por eso él fue separado de la escolta. Y entonces yo, ¿cuántos conozco de la escolta que fueron separados? De que yo, yo voy a cumplir 60 años ya y desde niño estoy al lado de, de Fidel y de Orticó, incluso, que era presidente... De, de la República, me puedes ver poner una foto con Doroticoso, traduciéndole. yo tenía ahí 20 años, 18 años. Y entonces, eh, eh, usar toda esa información para ahora atacar a la familia, es lo que a mí no me, no me... me choca mucho que personas que hayan estado dentro del sistema allí, cuando te hablo del sistema te digo militares, que como yo hicimos un juramento, ¿eh? de servir a Cuba y a la Revolución Cubana y que, y que traicionen o deserten como se les llame, o porque hayan sido afectados y luego se sientan resentidos y entonces actúen en contra de, de Fidel y de esta gente. Pero lo mismo lo pienso de una escolta de Fidel Castro como de un escolta del de presidente de Estados Unidos. O sea, yo me entero que un escolta al presidente del Servicio Secreto de los Estados Unidos, que pertenece al Departamento del Tesoro, que son los que cuidan al presidente, que traicione al presidente Obama o a Bush y luego vaya a hablar, para mí es un traidor igual. O sea, te hablo con claridad. Los que hemos sido militares y hemos hecho un juramento militar, tenemos que ser consecuentes con ese juramento y, y llevarlo hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo definirías a, a esta persona? ¿Es, ¿Es realmente un desertor? ¿Es un traidor? ¿Cómo, cómo lo calificarías? Este señor, según lo que yo tengo entendido, eh, él cuando sale de Cuba, que no sé por qué había salido de Cuba, ya no estaba en la escolta, hacía tiempo. Yo recuerdo la última vez que le vi, que estuve junto con él, que tienes una foto mía con Fidel, que te lo dije hace un rato, donde está él detrás. Esa foto es de septiembre de 1989, cuando se cayó el avión ese de Cubana Aviación ahí en, en el aeropuerto de boyeros Y entonces, creo que un tiempito estando yo en México, como corresponsal de la radio cubana, me enteré de que él había tenido problemas. Un día que vine a Cuba, me enteré que él había tenido problemas y lo habían sacado. Y a otros más, porque no fue, la escolta la van renovando constantemente. Y entonces, eh, ya si él salió después de... Estar fuera, yo no creo que él sea un deserto. Él es un cubano, un don nadie, igual que yo, que soy un don nadie, que salgo y me decido quedar en España, en China, en Japón, en Miami. Ya, cuando te pones a utilizar información delicada, secreta, personal, privada, de la vida de tus protegidos, que en ese caso ha sido Fidel y la familia Fidel, ya te convierte en un traidor, que es mi criterio. Entonces, es la, digamos, la puntualización de lo que significa traidor y desertor, ¿no? Que son dos, eh, dos cosas muy diferentes. Porque yo, la inmensa mayoría de los escoltas que conozco de Fidel han, han sido gente fieles, los han sacado de la escolta, esto, por otro algunos por un problema de vista, otros por, por indisciplina, y ahí tú los ves siempre educados, correctos, ¿eh? como Cané, el chino decenas más. Bueno Roberto Paneque, muchísimas gracias por tus explicaciones que están basadas realmente en las vivencias eh, personales y en el conocimiento directo de lo que rodea la, la vida familiar de, de Fidel Castro. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro.